Los conjuntos de datos que puede publicar un ayuntamiento son los propios que se generan en su gestión o aquellos conjuntos de datos que ha localizado que son de interés a la ciudadanía. El valor de los datos lo da el acceso a las fuentes de información y la publicación en tiempo real. Eh, un dato será más valioso cuando sea único, cuando esté georreferenciado, cuando sea accesible, cuando tenga la, la descripción semántica y esté enlazado con otros datos. La estrategia a la hora de publicar conjuntos de datos en formatos abiertos en el Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, se basa en cuatro patas. Una, la publicación de conjuntos de datos de calidad en formatos abiertos con una metodología basada en estándares, en vocabularios y estructuras normalizados. Dos, un marco legal que favorezca la publicación y el acceso a esos conjuntos de datos. Tres, eh, identificar, definir y analizar los diferentes tipos de usuarios. Están los reutilizadores, la ciudadanía, el propio ayuntamiento, otras instituciones, periodismo de datos... Y, por último y muy importante, eh, realizar acciones que favorezcan el feedback, la interacción con estos clientes. Sensibilizar sobre la importancia del acceso a los datos públicos, que fomenta la transparencia y la interoperabilidad. Eh, publicar herramientas que permitan a la ciudadanía acceder a los datos y combinarlos eh, según sus necesidades. Eh, fomentar la reutilización con jornadas, eh, concursos, eh, documentación eh, técnica y, sobre todo, tener actualizado el, conjunto, el, el catálogo de conjunto de datos que se publican y las aplicaciones que están desarrollando unos terceros. Y eh, nos parece fundamental tener abierto siempre una consulta ciudadana donde nos digan qué conjuntos de datos quieren y qué aplicaciones eh, les interesa. Eh, la política de movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza se basa en que la web del Ayuntamiento, la sede electrónica, sea accesible desde cualquier tipo de dispositivo. En estos momentos estamos trabajando en la navegación táctil y también se basa en que nosotros no desarrollamos aplicaciones nativas para dispositivos móviles. La desarrollan terceros en base a los conjuntos de datos que nosotros publicamos sobre movilidad sobre la ciudad de Zaragoza.